¿Qué? ¿Preparados para el segundo salto? Genial, pues adelante. Muy buenas, soy Delta Deltalike y bienvenidos a vuestro canal de Nintendo. Ayer subí un vídeo en el que hablaba del origen de todos los trajes alternativos de los luchadores introducidos en Smash 4. Hoy toca a aquellos que han sido introducidos en Ultimate y en el primer Fighter Pass. Mañana será el turno de los escenarios de Smash 4 y pasado mañana de los escenarios de Ultimate y del primer Fighter Pass. Hoy tenemos bastantes luchadores, quizás más de los que esperabais, sin duda más de los que esperaba yo. Pero espero que disfrutáis con el vídeo en cualquier caso. Ah, y quiero recordar que esta serie es original de Aaron Igmar. Mi intención es traducir estos vídeos al español, aunque he investigado por mi cuenta así que nuestros puntos pues, pueden diferir. Os recomiendo ver sus vídeos si sabéis inglés. Voy a empezar ya con el vídeo porque es que no, no quiero alargar más de la cuenta. Empezamos el vídeo con los Inkling. Del mismo modo que el aldeano del vídeo anterior, los Inkling tienen dos versiones, Inkling chica e Inkling chico, ocupando los trajes impares y pares respectivamente. Y sus atuendos son ropas que pueden usar ya sea en Splatoon 1 o en Splatoon 2. Los dos primeros usan el color naranja y azul respectivamente y son los Inklings usados en la carátula del Splatoon 1 para Wii U. Además de ser los utilizados en el teaser que anunció Super Smash Bros. Ultimate. La tercera usa el color amarillo y es prácticamente idéntica a la gente 3 protagonista de la campaña de Splatoon 1. El cuarto usa el color verde y aparece en la caja del volumen 2 de sugerencia de Jairo, o como se llame en España. La quinta usa el color rosa y se le puede ver también en artes oficiales de Splatoon 1. El sexto usa azul celeste y también sale en el arte de Splatoon 1, aunque usando otro color. La séptima usa el color púrpura y se le pudo ver en mmm, la cuenta de Tumblr oficial de Splatoon 1 en Norteamérica. Live from Squid Research Lab. Eso, eso es algo que ha existido. Por último, el octavo usa el color azul marino y no se le puede ver en ningún sitio. Su única referencia está en su ropa que, como ya digo, es equipable en Splatoon, que se basa en los octolings. Ahora es el turno de Ridley, quien parece no ser demasiado grande para Smash. En Ultimate, Ridley parece usar un diseño que es una mezcla entre su apariencia en Super Metroid y en Metroid Other M. Para su segundo traje a Ridley se añaden algunas piezas metálicas. Esto es una referencia a Meta Ridley y su diseño se basa en su aparición en Super Smash Bros. Brawl que a su vez se basa en su aparición en Metroid Prime, juego en el que debutó esta encarnación del dragón. Su tercer atuendo lo vuelve completamente rojo referencia al aspecto que tiene Ridley en los distintos artworks de Super Metroid en los que aparece. El cuarto por su parte lo vuelve azul haciéndolo muy similar a Ridley X, su encarnación en Metroid Fusion el quinto puede ser una referencia a los artworks de Metroid Zero Mission, en los que aparece con un tono más verdoso o grisáceo. El sexto se inspira claramente en su sprite del Metroid original, en el que aparece con piel púrpura y alas verdes. La penúltima podría ser una referencia a la estatua dorada de Ridley de Super Metroid, una de las cuatro que Samus debía activar para poder enfrentarse a Mother Brain, siendo las otras las de Craig, Phantom y Dragon. Por último, la octava recupera las partes metálicas y este atuendo se asemeja mucho a Mecha Ridley de Zero Mission, una réplica de Ridley a la que Samus deberá enfrentar. El siguiente en la lista es el cazavampiros Simon. El diseño de Simon en Ultimate se inspira en su apariencia en Castlevania, Grimoire of Souls, lanzado para smartphones en 2019 en exclusiva para Canadá, por raro que suene. Su segundo atuendo puede inspirarse en su aspecto en Castlevania 2 Simon's Quest. El tercero parece tomar inspiración de la caja americana de Super Castlevania 4. El cuarto puede tener varios orígenes, puede ser su apariencia en Vampire Killer o en Castlevania Chronicles, así como el artwork de Christopher Belmont en Castlevania 2 Simon's Quest. Su quinto atuendo, volviendo a Super Castlevania 4, puede ser una referencia a su apariencia en la caja japonesa de dicho juego. El sexto se asemeja a Kornel, de Castlevania Legacy de of Darkness. El penúltimo atuendo puede muy posiblemente ser una referencia a su sprite en el Castlevania original. El octavo, por último, puede inspirarse en el doppelganger de Trevor Belmont en Castlevania 3 Dracula's Curse, aunque también puede ser original más. más. Ahora es el turno de King K. Rool, el antagonista por antonomasia de Donkey Kong y Rey de los Kremlins. Su segundo atuendo se parece bastante a Recoil de Donkey Kong Country 3 y a Kerosen de la versión de Green Boy Advance de Donkey Kong Country 2, dos Kremlins con pila anaranjada. El K-Rule de pila azul se parece a Krusha, otro Kremlin también con la piel de este color. Su tono amarillo puede ser una referencia a Catlas de Donkey Kong Country 2 o a Copter de Barrel Blast, ambos Kremlins amarillos y con detalles negros como la capa de K-Rule. Para el K-Rule rosa, lo más posible es que sea una referencia a Clamp, tal como aparece en Donkey Kong 64, con quien guarda gran similitud. El sexto puede ser una referencia a los Black Critters, quienes, como su propio nombre indica, son Critters de colores negros. El penúltimo atuendo vuelve a ser una referencia a Clamp, pero esta vez en Barrel Blast, donde tiene un tono más marrón en lugar de rosa. El octavo atuendo de que Rul tira por algo más moderno ya que parece tomar inspiración de los Frigómadas, antagonistas de Donkey Kong Country Tropical Freeze y usan colores similares a los de este atuendo y más específicamente en su líder, Frigórico I, es rey morsario con quien guarda similitudes. Ahora toca hablar de Canela. Canela usa su ropa veraniega en los trajes impares y su ropa invernal en los pares. Ambos son los que usa en Animal Crossing New Leaf en el que debutó. Su tercer traje se asemeja mucho a su ropa casual en Animal Crossing Happy Home Designer, mientras que el cuarto parece inspirarse en el uniforme de la Academia de Artes Decorativas que, entre otros, ha llevado Candrés, su hermano. Su quinto atuendo es completamente original de Smash, mientras que el sexto se inspira en el aspecto de Tom Nook en New Leaf. Su atuendo gris se parece bastante a la ropa que lleva puesta durante el día del trabajo en New Leaf y, por último, el octavo es original de Smash. El último luchador completamente original del juego base es Incinerror. la última etapa del inicial de tipo fuego de la séptima generación. Solo cuatro de sus colores alternativos tienen algo que se pueda considerar una referencia. El negro parece ser un Incine Error con los colores invertidos y se asemeja mucho al Litten, la fase inicial de Incine Error. El naranja se parece ligeramente a Infernape, la última etapa del inicial de tipo fuego de la cuarta generación. El morado se parece un poco a Big The Cat de la saga Sonic. Aunque esto quizás es muy rebuscado o no, lo siguiente, así que puede ser original de Smash. Por último, el blanco se inspira en, sin error, vario color, y el resto de sus colores son originales de Smash. El primer luchador DLC, aunque no forme parte del Fighter's Pass, es la Planta Piranha, del universo Super Mario. La Planta piraña estará en una maceta en los colores impares y en una tubería en los pares. La maceta surge en Super Mario 3D World y fue usado también en Mario Kart 8, mientras que las tuberías es de donde suelen salir las plantas perañas. Todos sus trajes se inspiran en distintos tipos de esta especie que han aparecido a lo largo de la saga. Su segundo color alternativo se basa en su diseño original. El tercero se asemeja a la planta peraña feliz de Super Princess Peach. El cuarto a la peraña aceptante de Super Mario 3D World. El quinto, por su parte, se trata de la piraña tintómana de Super Mario 3D Land. El sexto se asemeja muchísimo a la huesiplanta planta piraña de New Super Mario Bros. 2. El séptimo se parece tanto a la grande puente de Yoshi's Island DS como a la planta piraña Puga de Super Mario Galaxy. El último puede tratarse de las plantas pirañas que se encuentran en los niveles subterráneos del Super Mario Bros. original. Ahora sí, el primer luchador del Fighter's Pass es Joker, el líder de los Ladrones Fantasma de Persona 5. Su diseño se basa en su atuendo como, precisamente, el Ladrón Fantasma. Para invocar personas, se quita su máscara. De hecho, cuando Arsene está en juego, la máscara desaparecerá del personaje. Su segundo atuendo, de colores más morados, se inspira en la temática del primer persona, que usa estos colores. El tercero se inspira en el azul. El azul que tan presente está en persona 3 y también es el color con el que se suele representar a la habitación terciopelo, así como al vestuario de sus habitantes. El amarillo siguiendo con la temática referencia persona 4 y el rojo representa varias cosas, por supuesto a persona 5, además de asemejarse a Arsene, el persona de Joker. La temática de colores de persona 2 que también usa el rojo y el traje de Tatsuya Suou, uno de los protagonistas de persona 2 Eternal Punishment. El siguiente es, sin duda, uno de los más distintos de su atuendo, de Ladrón Fantasma. Este es el traje de Goro Akechi, un personaje clave de Persona 5, en su atuendo como Ladrón Fantasma, Crow. Los dos últimos atuendos se basan en su uniforme de la Academia Shujin, que es el que lleva en clase. En Smash, si se usa alguno de estos dos atuendos, las gafas de Joker actuarán como su máscara. El segundo uniforme se parece al que usa en verano. No son dos ni tres los distintos atuendos que el héroe tiene, sino cuatro. Los cuatro primeros atuendos cambian completamente al héroe en cuestión, mientras que los otros cuatro son recolores de los primeros. El héroe por defecto es el de Dragon Quest 11, usualmente llamado el luminario. El segundo es el de Dragon Quest 3, Erdrick. El tercero el de Dragon Quest 4, solo. Y el cuarto el de Dragon Quest 8. 8. El quinto tondo que usa el luminario se inspira en Angelo, del equipo de Dragon Quest 8. El sexto se basa en el héroe de Dragon Quest 5 y el séptimo en el del primer Dragon Quest. Por último, el octavo se basa en Terry de Dragon Quest 6. Uno de los anuncios con mejor recepción fue posiblemente el de Banjo y Kazooie. En Ultimate, su diseño se basa en el de los juegos originales de Nintendo 64 y mejor así. En su segundo atuendo Banjo se parece a Mombo Jumbo, un personaje que ayudará a los dos personajes en sus aventuras mientras que Kazooie se asemeja a su aspecto en Baches y Cachibaches, juego del que es mejor no hablar. El tercer atuendo se inspira en Bottles, en el caso de Banjo y en uno de los colores de Kazooie en Squawk Match el del modo multijugador de banjo Tui. Además, los dos juntos se parecen a Yotaro Kuyo y su stand Star Platinum, de Jojo's Bizarre Adventure. Aunque esto es una coincidencia, supongo. El cuarto atuendo puede ser para Banjo una referencia a Tuti, su hermana, o a Conker, otro personaje que pertenece a Red, compañía detrás de los Banjo Kazooie. Para Kazui esto es otra referencia a Squawk Match. El quinto hace que Banjo se parezca al oso polar Boggy, mientras que Kazui se parece a un pingüino, siguiendo con la temática polar. Para el amarillo es ahora Banjo el que se basa en uno de los colores alternativos en Squad Match, mientras que Kazui se parece al pterodáctilo Terry y juntos se parecen a Dio y su stand The World de Jojo's Bizarre Adventure, aunque supongo que es otra coincidencia. El séptimo atuendo vuelve a Banjo azul y a Kazooie roja. Esto es una referencia al logo del juego en el que Banjo usa el color azul y Kazooie el rojo, por último, el octavo atuendo es una clara referencia a Gruntilda, la antagonista de la franquicia, aunque si vamos un poco más allá también se parecen un poco a los protagonistas de Yukei y sucesor espiritual de banjo Kazooie. Terry es el penúltimo luchador del primer Fighters Pass. A pesar de ser la imagen de la saga Fatal Fury, su diseño en Smash se inspira en el que usa en The King of Fighters, otra saga de lucha también de la compañía SNK. En su gorla se puede leer Fatal Fury, igual que ocurre en The King of Fighters. Su segundo traje alternativo es precisamente el traje alternativo por defecto de Terry, tanto en Fatal Fury como en The King of Fighters. Sus dos siguientes atuendos son trajes alternativos que Terry puede usar en The King of Fighters 2002. Su gorla no tiene nada en ninguno de los dos trajes. El siguiente, que vuelve la ropa de Terry ligeramente más clara, es una referencia a sus primeras apariciones, y esto se nota especialmente en su gorra, ya que, tanto en este atuendo como en el arte de sus primeras apariciones, en su gorra se puede leer Neo Geo, la consola en la que aparecen los Fatal Fury. El siguiente atuendo se asemeja a uno de los trajes alternativos en Fatal Fury Special, en su gorra se puede leer King of the Fighters, como ocurre en Fatal Fury 3, el penúltimo traje se basa en uno de los atuendos de Teddy en Fatal Fury Will Ambition. Su gorra tiene una placa metálica igual que en la película de Fatal Fury. El octavo por último se basa en otro tono alternativo de The King of Fighters 2000. En su gorra se puede leer South Town, Hungry World, lo mismo que se puede leer en su gorra de The King of Fighters 14. Y el último luchador del primer Fighter's Pass es Pyleth. Como es ya habitual en los luchadores basados en avatares de Fire Emblem, Bailey tiene tanto su versión masculina como la femenina en los trajes impares y pares respectivamente. Los siguientes tres atuendos se basan en los líderes de las tres casas de Fire Emblem Three Houses, juego al que pertenece Bailes. El primero es Dimitri, líder de los Leones Azules, el segundo Edrigar, líder de los Águilas Negras, y el tercero Claude, líder de los Tiervos Dorados. El sexto atuendo por su parte se inspira en Sotis, la diosa que acompaña a Bailey durante el juego. Este mismo traje aparece en Three Houses como parte del pase de expansión. Los dos últimos atuendos no tienen ninguna diferencia con los dos primeros, salvo el pelo que se vuelve verde. Esto es una referencia a cierto evento del juego, que no voy a detallar para evitar spoilers. Por cierto, el pelo de Bailet se vuelve verde durante el Smash final, independientemente del traje elegido. Pero ahora es el turno de los luchadores Echo. En el vídeo anterior hablé de Lucina y Pierce Sombrío, y en este están el resto. Primero vamos a hablar de Samus Oscura, la réplica de Samus hecha a base de fazón. Su diseño se inspira a su apariencia en Metroid Prime 3. El tercer atuendo parece basarse en Candraida, otro personaje de Metroid Prime 3. El quinto es prácticamente idéntico al torizo dorado de Super Metroid, una estatua chozo falsa y de un tono dorado a la que Samus tiene que enfrentar. El sexto guarda similitudes con el arte conceptual de Samus Oscura en Metroid Prime 2, así que puede ser una referencia a esto. El séptimo puede ser una referencia al Metroid Prime, su forma original, o aspire de Metroid Prime Hunters. El último, así como su segundo y cuarto atuendo, son originales de Smash. El eco de Peach es Daisy, la princesa de Sarasaland. Su tercer atuendo se asemeja mucho al aspecto de Peach en Super Mario Bros. 2 y 3. El segundo y el cuarto tienen un origen común, la pantalla del título de NES Open Tournament Golf, siendo el segundo el traje de Peach y el cuarto el de Daisy. El penúltimo atuendo se asemeja a un vestido de novia al igual que el de Peach, aunque este es original de Smash, al igual que el resto de sus atuendos. Chrome, el padre de Lucina, el eco de Roy, es el siguiente en la lista, su diseño en Smash es el aspecto por defecto de Chrome en Fire Emblem Awakening. Su segundo traje con el rojo de forma predominante se basa en Walhart, uno de los antagonistas de Awakening. El tercero por el contrario se basa en Stahl, uno de los custodios de Elise. El cuarto se basa en Wayne, hijo de Elisa y, por tanto, sobrino de Chrome. El quinto, de tonos más negros, es original de Smash, mientras que el sexto parece inspirarse en Jinfei, otro antagonista de Awakening. El séptimo atuendo va por tonos más claros y este se inspira en Kelam, otro de los custodios de Elise. El octavo y último es original de Smash. Ahora voy a hablar de Ken, el eco de Ryu. Al igual que es Ryu, los trajes de Ken se basan en su mayoría en trajes alternativos de Super Street Fighter II Turbo. El gris es su traje Strong, el azul su traje Fierce, el blanco su traje Jab, el verde su traje Short. El amarillo, el traje al apretar el botón Start, además se parece al uniforme de Sean Matsuda, discípulo de Ken. El celeste, su traje Forward, por último, el octavo puede ser una referencia a Violent Ken, que debutó en SNK vs. Capcom. Y el último luchador de este vídeo es Richter, el eco de Simon. Para Smash, Richter usa el diseño de Castlevania Rondo of Love. Su atuendo rojo podría estar basado en el aspecto de Christopher Belmont en Castlevania The Adventure of the El morado puede ser una referencia a Shaft de Castlevania Rondo of Blood, aunque puede ser simplemente original de Smash. El atuendo verde de Richter puede ser una referencia tanto al estado maldito que aparece en Ronda of Blood y Castlevania Dracula X, o a Maria Renard de Castlevania Symphony of the Night, quien tiene colores similares en su ropa. Para el amarillo, la conexión más cercana es el aspecto de Julius Belmont en Castlevania Town of Sorrow, así que también puede ser original de Smash. El siguiente, que tiene un azul algo más intenso, puede ser una referencia a su aspecto en Symphony of the Night o bien su aspecto en The Drácula X Chronicles. Su atuendo negro puede ser una referencia a Lucar en Symphony of the Night y el blanco a Leon Belmont en Element of Innocence, aunque también puede ser original de Smash. Y esos son todos los luchadores de los que voy a hablar por ahora. Los tres que ya están disponibles a fecha de escritura de este guión, Min Min, Steve y Sephiroth, me los reservo para cuando esté el segundo Fighter's Pass completo. Espero que estéis ahí cuando eso ocurra. De todas formas, la fiesta no termina, pues os recuerdo que mañana a las 8 hora española os voy a hablar del origen de los escenarios que aparecen en Smash 4, las dos versiones. Va a ser toda una aventura. En fin, no tengo absolutamente nada más que decir, así que voy a dejar el vídeo aquí. Espero que lo hayáis disfrutado, muchas gracias y nos vemos.